que es que es la única forma ya hemos aprendido que esto no es una lección las empresas o los profesionales que no nos adaptemos a las tecnologías que realmente van a tener impacto en la humanidad pues nos vamos a quedar fuera de juego eh, pues vamos a quebrar vamos a cerrar o vamos a tener que dedicarnos a otra cosa Bienvenida, bienvenido a Growth, el podcast de Product Hackers. Corti al habla y hoy traigo un especial donde me voy a pasar un buen rato rajando yo solo, vale, que de vez en cuando me gusta porque me gusta mucho hablar y además voy a hablar de algo que a mí me apasiona, me flipa muchísimo, como son las tecnologías, cinco tecnologías que bueno vienen para transformarlo absolutamente todo. ¿no? son cinco tecnologías, cinco tendencias. Que yo creo que absolutamente todo el mundo, todos nosotros, tenemos que tenerlas eh, ubicadas, eh, seguirlas de cerca. Algunas van a impactar pues, más cerca en el tiempo, otras van a tardar más. Pero todas ellas tienen el impact, eh, la capacidad ¿no? o, el, o el potencial de, de irrumpir totalmente eh, cómo funcionamos como humanidad. Eh, y, y absolutamente en todos los verticales o todos los sectores en los que solemos trabajar. ¿Vale? Eh, eh, esta bueno eh, esta reflexión, este es, eh, el hablar sobre estas cinco tendencias, surge de una invitación que me hicieron en los Digital, eh, en el Digital Beauty Summit y en los Digital Beauty Awards, donde me invitaron a hablar de, de cinco tecnologías o de tecnologías que iban a disrumpir el sector de, de, de la belleza futuro. Para mí estas tecnologías pues, son las que van a irrumpir absolutamente todos los sectores. En, en, en este evento hablé un poquito más en concreto de cómo se aplicaban en, en el mundo de la belleza, cuál podía ser su, su impacto, belleza cosmética y demás. Pero bueno, aquí hoy en, eh, os traigo lo mismo, pero adaptado a, a distintas aplicaciones. ¿no? Cómo van a impactar estas tecnologías realmente eh, en la humanidad. Para mí es algo... Eh, como muy interesante que hay que seguir de cerca porque ya hemos vivido en los últimos 20, 20 y pico años eh, todo lo que llamamos la, la digitalización, ¿no? que ha sido como eh, el, el gran cambio en el panorama del, del trabajo en, en, y que ha afectado absolutamente a todos los sectores. Y yo hablando pues, con, con muchos profesionales, con, con mucha gente, por ejemplo, en el sector retail, sector e-commerce y demás, pues que, que, que se han digitalizado en estos años y muchos de ellos han sufrido mucho, les ha costado pasar de esos negocios tradicionales al negocio online. Y hay una cierta sensación de que ya se ha acabado, ¿no? de pues ya nos hemos digitalizado y a partir de ahora pues, van a venir pocos cambios. Y esto es algo que yo creo que dista mucho de, de ser realidad, ¿no? Para mí la digitalización ha sido un, un proceso que nos ha enseñado que las nuevas tecnologías tienen la capacidad de tener un impacto en todo el mundo en un periodo corto de tiempo, ¿no? Es decir, hemos llegado a un punto de la evolución humana donde las tecnologías no tardan siglos en expandirse, sino que tardan eh, unas pocas décadas. Eh, yo de hecho me acuerdo, allá por el año 2000 yo ya tenía mi, mi primera empresa y ya vivimos como la, la burbuja, la explosión de los .com y... Eh, y, y se decía que, bueno, esto está claro que esto no va a ir a ningún lado. ¿no? Y fijaos, 22 años después absolutamente todo está, está digitalizado. Es decir, el periodo de tiempo desde que una tecnología emerge, incluso fracasa ¿no? Y, y no se ve la aplicación, en el año 2000, pues, pues todo seguía sin estar digitalizado y, y había muy poca confianza en que la digitalización fuera a triunfar, pues 20 años después esto ha cambiado totalmente. Y, lo mismo nos va a pasar absolutamente con, con muchas tecnologías, ¿no? De hecho, en, en cada uno de, de, de los verticales o incluso dentro de la digitalización las cosas no paran de avanzar. El, el otro día leía un, un hilo de Twitter de, de Víctor Rodado, fundador de Minimalism, que, que me pareció muy, muy interesante, porque hablaba de cómo en los últimos dos años el marketing online ha cambiado drásticamente, ¿no? Pues para gente que, que tiene e-commerce, marcas nativas digitales y demás, pues han cambiado absolutamente las reglas del juego. Víctor hablaba de cosas que, pues, muy seguramente a todos los que estemos en online, pues nos no suenen. Por un lado... Eh, el, eh, hemos vivido los últimos años como cada vez más toda la parte de, de PC, ¿no? De, de, al final de inversión publicitaria para el tráfico ha cogido más peso. Eh, está viendo mucha más gente compitiendo en, en todo esto y eso hace que los costes de captación hayan aumentado muchísimo. Eh, lo que nos lleva un poco también a, a, a que el contenido orgánico haya cogido mucha más relevancia, uno para poder compensar esos costes de captación, pero también porque a, a, al final los o sea, los usuarios empiezan a saber absolutamente todo lo que es la publicidad. ¿no? Son, son, Cuando les impactamos tienen claro cuándo es publicidad, cuándo es un contenido orgánico y al final es una realidad. Todo es el contenido orgánico. Cuando llegamos de una forma más natural nos, nos resulta un, un mayor impacto. Víctor también hablaba pues, de de la parte de storytelling, ¿no?, del, del relato, de de al final de tener unos valores, de contarlos, de contar una historia, de, de enganchar a los usuarios eh, por ahí. Eh, habla de cómo TikTok, pues, de repente ha derrumpido en, y, y es un canal de branding, pues, como antes lo podían ser las carteleras, ¿no? Es decir, ahora, si eres una marca, tienes que estar en, en TikTok y aportar valor ahí para, para hacer brand eh, y luego apalancarse en otros eh, canales. Eh, Llamar la atención cada vez es más complicado, el mercado está saturado, absolutamente todo el mundo está ya, ya en digital y, y, y estamos pasando de ganar las batallas en adquisición a que realmente el, muchas veces el el terreno de juego y la gran batalla se, se centra en la conversión y la recurrencia de compra. O sea, como sea dentro de la propia digitalización, el nivel de madurez de la digitalización ha cambiado. Eh, lo que hace 10 años se resolvía atrayendo usuarios y siendo capaz de, de, de traer nuevos usuarios para que nos compren, eh, eso ya no funciona porque si, si nos centramos en eso tendremos grandes inversiones publicitarias que nos harán que nuestro negocio no sea rentable. Entonces, a, a día de hoy, eh, montar un negocio de venta digital es muchísimo más complicado. Está muchísimo más profesionalizado y si no hacemos muchas más cosas bien, es decir, no solo atraer usuarios, sino convertirlos, en, generar una recurrencia de compra mantener un engagement con ellos, no que haya una percepción de marca mucho mayor, no ir solo a precio y todo este tipo de cosas. Si no hacemos todo esto, no vamos a construir un, un negocio eh, sólido. Y esto ya dentro de la propia digitalización y muy seguramente en, en el ámbito digital vengan más cosas en los próximos años que van a volver a cambiar absolutamente las reglas del juego. ¿no? Por ejemplo, las redes sociales que tienen un gran, gran impacto a la venta, pues es que en, en cinco años hemos pasado de que Facebook fuera el rey, a que de repente es Instagram, a que de repente ahora el, el crecimiento está en, en TikTok cambian eh, las reglas del juego, cambian los canales, pero también cambia la forma en la que nos acercamos a, a los usuarios. La realidad luego cuando lo ves con, con el tiempo es que todas las grandes tendencias, al final todas las tecnologías eh, han tenido un gran impacto en la humanidad. La, la diferencia es que eh, cuando sale, por ejemplo, el teléfono, que evidentemente es una tecnología que nos ha cambiado como humanidad de, de forma brutal, pero claro, tarda a lo mejor 100 años prácticamente en tener un, una penetración mundial, ¿no? El teléfono, pues prácticamente sale, pues eso, desde principios del de siglo 1900 y, y empieza a tener una cuota, por ejemplo, por encima del 80% de estar presente, por, por encima del 80% de, de todas las casas de Estados Unidos, allá por los años 60. Eh, yo en España, yo, yo que soy de una aldea, pues el, el teléfono tardó mucho, ¿no? Hasta los años 80, 90 no estaba instaurado en, en prácticamente todas las casas y yo creo que hasta los 2000 en, en muchos sitios. En las grandes ciudades estaba, pero en zonas más rurales no. Antes las tecnologías... Eh, Tardaban mucho en distribuirse porque, porque había que crear una infraestructura totalmente nueva. ¿Qué es lo que ha ido pasando con, con el tiempo? Pues que cuando lanzamos, por ejemplo, Internet, pues en apenas 30 años ha, ha cogido eh, un posicionamiento brutal, no ha conseguido una penetración acojonante. Eh, los teléfonos móviles igual, en, en muy poquitas, unas cuantas décadas han conseguido una penetración brutal. ¿Por qué? Porque cada nueva tecnología se apoya a las anteriores, ¿no? Eh, por ejemplo, los teléfonos móviles, pues la gente ya conocía el teléfono, fue una transición mucho más fácil. De hecho, mucha gente ha saltado directamente al teléfono móvil, ¿Por qué? porque no tenía sentido para ellos antes tener un teléfono, pero llega un punto en el que, de que es una herramienta que te permite acceder a muchas más cosas con una, una llamada. Los ciclos de, de, de disrupción de las tecnologías han cambiado, son, cada vez se aceleran más. Cuando esto luego analizas un poquito eh, desde otro punto de vista, ves el impacto. Si ahora, por ejemplo, coges eh, la edad media de las empresas que están en el SP500, ¿no? que es un, un índice bursátil con, con las 500 mayores empresas de, de Estados Unidos, Vemos cómo esta vida media de las empresas ha ido pasando desde los 100, 90 100 años más o menos, allá por 1940, y va bajando progresivamente con, con algunos ciclos, pero vas viendo claramente la tendencia, hasta tener una vida media de unos 15 años, 20 como mucho, eh, en, en donde estamos ahora, en 2020, 2020 y pico. ¿Qué es lo que, que va pasando? Pues que... Pues justamente, ¿no? Que, que los ciclos tecnológicos van dejando eh, empresas fuera de juego. Lo que pasa es que los ciclos tecnológicos antes eran muy largos, tardas un siglo, varias generaciones en que tuvieron un impacto masivo, por lo tanto, eh, pues la, la vida de las empresas du, duraba bastante, ¿no? Tenías mucho tiempo para reaccionar o mucho tiempo para quedarte fuera de juego. Según estos ciclos se han ido acortando, según la, la tecnología tiene un mayor impacto mucho más rápido en, en apenas unos años, ¿vale? Eh, lo que va pasando es que el impacto que tienen la vida de las empresas es mayor. Hace que muchas empresas se queden fuera de juego muy pronto o que de repente al surjan, pues, como ha pasado con, con Google, con Meta, con muchas empresas tecnológicas que, que, que apenas tienen un par de décadas, ¿no? Pues que consigan un impacto masivo en un periodo corto de tiempo, cuando para conseguir ese impacto en generaciones anteriores hubieras tardado eh, prácticamente un siglo. Y esto no va a hacer nada más que, que aumentar. Es decir, al final la digitalización ha tenido un impacto brutal, pero vienen muchas tecnologías, que tienen un, pues, como un potencial de cambiar el mundo igual o mayor que la, la digitalización, que de hecho algunas de ellas pueden ser la próxima gran hornada de digitalización y que van a hacer que los ciclos, ¿no? de que el impacto que haya en las empresas, pues sea muy fuerte. Cada vez tendremos empresas con una vida media más corta porque las tecnologías van a ser muy rápidas en, en, en su impacto. Así que nada, tenemos que estar preparados para todo lo que venga y, y, y cogerlo de buena gana, porque es que la única forma, ya hemos aprendido que esto no es una lección. Las empresas o los profesionales que no nos adaptemos a las tecnologías que realmente van a tener impacto en la humanidad, pues no vamos a quedar fuera de juego, pues vamos a quebrar, vamos a cerrar o vamos a tener que dedicarnos a otra cosa. Así que si queremos estar ahí, tenemos que irnos adaptando. ¿Cuáles son estas tecnologías? Pues la, la primera eh, es casi obvia, pero, pero a veces no le prestamos toda la, toda la atención que deberíamos. Eh, para mí es la próxima gran digitalización, que es la inteligencia eh, artificial. Llevamos muchos años hablando de inteligencia artificial. En mi caso concreto, yo ya hice mis estudios de doctorado en inteligencia artificial, algoritmos de aprendizaje automático y demás, y cuando lo hice me parecía que está muy lejos de, de tener un impacto en la, en la humanidad. Veía el potencial, pero, pero veías que la tecnología no estaba. En apenas una década, esta última década, esto ha aumentado, ha ido a toda pastilla. Eh, gracias a la creación de, de las redes neuronales eh, y aprendizaje profundo, ¿no? el Deep Learning, que son grandes redes neuronales que utilizan una gran capacidad de cálculo y son capaces de resolver problemas muy complejos, pues a día de hoy nos encontramos con que tenemos un ecosistema de, pues, de algoritmos, de tecnologías, de torno a la inteligencia artificial súper sólido con, con los principales players tecnológicos eh, teniendo algún tipo de, pues, de, de framework, de, de herramientas o de eh, sistema que facilita la aplicación de estos eh, algoritmos de inteligencia artificial a gran escala. Y lo que es mejor es que la inteligencia artificial ya está siendo capaz no de resolver problemas simples, sino de resolver los problemas más complejos a los que nos enfrentamos. Aquí tenemos de todo, la inteligencia artificial pues ya es, pues, es la que mejor juega al ajedrez, la que mejor juega al Go, por ejemplo, que también es un, un juego extremadamente complejo y, y hace años que se pensaba que, pues, que, que no estaba destinado para, para ser resuelto por un ordenador por, porque tiene un, un, una como un universo muy, muy grande ¿no? de posibilidades, pues ya la inteligencia artificial es eh, la mejor jugando al Go. Eh, son capaces, por ejemplo, la inteligencia artificial de, de, de batir a cualquier humano en juegos muy complejos, como juegos de ordenador tipo StarCraft, ¿no? Que son juegos de estrategia. Y donde, en teoría, antiguamente, pues pensamos que los humanos, por esa capacidad de adaptación, creativa y demás, pues nunca iba a ser superado por una máquina. Pues no, pues ya so, han sido superados. Pero recientemente. Eh, por ejemplo, en este año eh, 2022 pues resulta que algoritmos de inteligencia artificial han sido capaces de resolver o atacar uno de los problemas más complejos a los que se enfrenta la humanidad, como es el problema de entender cómo se doblan las proteínas sobre sí mismas. Al final, las, las proteínas, eh, se van doblando sobre sí mismas y en función de cómo se doblan, tienen una serie de, de aplicaciones útiles. ¿no? Es decir, el, el, el para qué sirven las proteínas tiene mucho que ver no solo con su composición interna, sino por cómo se doblan. Durante décadas, muchos científicos han estado estudiando pues, cuáles eran estas formas y cómo se doblaban las, las proteínas para entender al final cuáles ¿Cuál es la aplicación que tienen en nuestro cuerpo? ¿Cuáles son los trabajos que realizan? Evidentemente para entender mejor el cuerpo humano, pues, para poder eh, eh, generar curas y, y este tipo de cosas. Pues este problema que llevamos décadas estudiando y no éramos capaces de resolver, pues ya ha llegado la inteligencia artificial y es capaz de, de determinar con un nivel de precisión brutal... Eh, cómo se doblan las proteínas sobre sí mismas y por lo tanto ayudarnos a entender cuáles son el impacto que tiene en nuestro cuerpo. Esto es un, un game changer, es decir, eh, la inteligencia artificial está empezando a ser capaz de resolver los problemas más complejos. Va a empezar, ella eh, ya, ya lo está haciendo, ¿no? Pues eh, tenemos inteligencias artificiales como Midjourney, como Dali y demás, que son capaces de generar eh, obras creativas. Tenemos inteligencias artificiales que ya están empezando a ser capaces de, de generar textos bajo una petición. Yo le digo, oye, escríbeme un texto con las cinco formas de hacer un podcast y... y, y y son capaces de traer esa información de internet y escribir. Tenemos inteligencias artificiales que, que se utilizan en Hollywood para, para ayudar a los eh, guionistas a escribir los mejores guiones, ¿no? Y la inteligencia artificial te va asistiendo te va diciendo cuándo tienes que meter determinado tipo de elemento para ya, llamar la atención del, eh, del usuario. Tenemos inteligencias artificiales capaces de formular pues, eh, tanto eh, un, pues, un cosmético, pero como como un producto de alimentación, como muchas cosas, ¿no? Ya son capaces un poco de hacer esa labor creativa que hacía antes el, el usuario, o sea, el, el, los humanos y buscaban combinar cosas y probaban, pues esto ya se puede hacer de forma algorítmica con, con inteligencia artificial. Las aplicaciones son muchísimas, eh, en la última década hemos avanzado muchísimo y muy seguramente la próxima década esto va a ser todavía una revolución. Como os decía, yo, yo creo que la inteligencia artificial va a ser la próxima gran digitalización porque va a tener aplicaciones en absolutamente todos los verticales y, y todas las empresas va, en algún momento van a tener que empezar a integrar este tipo de tecnologías en sus procesos o en sus fabricaciones su, o en todo lo que sea para eh, estar al día, ¿no? para, para ser capaces de resolver sus problemas de una forma más óptima y, y conseguir mejores soluciones. Y el que no lo haga, pues acabará estando fuera de juego pues en una, dos o tres décadas como mucho. ¿no? Esto es algo que va a ir muy rápido en cuanto empiece a explotar. Curiosamente, y, y esto a lo mejor es una anécdota, no, pero, pero a mí me ha hecho gracia, eh, tenemos ya que una empresa china ha nombrado como directora general a una androide con inteligencia artificial. ¿Vale? La nueva CEO llamada Yu eh, tomará las decisiones de las operaciones diarias de esta empresa que muy seguramente sea un rollo clickbait, es decir, muy seguramente todavía no sea real, pero ya ha aparecido como, como noticia. Yo, yo creo que algún día llegaremos aquí. Llegaremos no a lo mejor... Eh, en el corto plazo a que una inteligencia artificial sea la C de una empresa, pero sí a que asistan la mayoría a la toma de decisión compleja que pueda tener un, un CEO de una gran empresa porque son capaces de manejar muchos más datos que nosotros y por lo tanto es fácil que como poco no sean capaces de alertar de cosas a las que tenemos que, que poner un ojo. O sea que bueno, to, todo sandará, que ya tendremos jefes que sean inteligencias artificiales. Fijaos que en su día no Había, se decía que, que, que los robots iban a quitar un poco el trabajo de, de no cualificado, pues bueno, muy seguramente también quiten el cualificado. Eso sí, que no tengamos miedo, porque históricamente eh, cada vez que se introduce una tecnología masiva, el ser humano ha tenido miedo de que iba a desplazar al hombre, pero la realidad es que se ha creado más empleo, porque hay mucho más empleo para poder construir estas máquinas, mantenerlas y, y toda la industria que se genera en torno a una nueva tecnología que en, que en la anterior. Por lo tanto, siempre va a ser positivo hasta el día, si llegamos, de que las inteligencias artificiales conquisten el mundo y y se salgan de nosotros, como en algunas películas que hemos visto. Vete a saber si eso pasa. Otra gran tecnología, otra gran tendencia que, que, en la que yo tengo un ojo puesto y que yo creo que va a tener un impacto absolutamente brutal en la evolución humana es la ingeniería genética. Esto es algo que, pues lo mismo, eh, ha crecido como la espuma. Eh, hace unos, unos años un eh, investigador eh, español, eh, Mojica, eh, Aprendió, descubrió eh, cómo unas bacterias modificaban su, su genoma ¿Eh? y a partir de aquí se creó una cosa que se llama CRISPR, que es una tecnología, una especie como de, de tijeras y pegamento de los genes que es capaz de, de, de entrar en, en un genoma, encontrar un fragmento de genoma que quiere cortar, lo recorta, lo quita y puede poner otra parte de otro genoma o, o, o simplemente hacer desaparecer ese gen. Esto es un avance de la leche porque CRISPR es una tecnología súper accesible, es decir, a nivel, a nivel práctico no requiere grandes, grandes inversiones eh, y tiene aplicaciones pues, tanto en, en plantas, en animales, evidentemente también humanas. Tenemos aquí muchos dilemas eh, éticos y morales que, que resolver, pero bueno, resulta también... Que, que hace relativamente pocos años un científico chino, saltándose un poco todos los protocolos eh, modificó genéticamente ya a un par de, de gemelas de forma que, que estas gemelas eh, estaban modificadas genéticamente para, para no poder adquirir el, el, el VIH ¿no? tenían un padre que, que tenía VIH y lo que hizo este científico es modificarla genéticamente para ponerles un gen que hace que fueran inmunes a, a este virus Ahí siguen vivas las, las gemelas, ha generado un, un, un dilema ético y moral muy fuerte, es algo que, que no se debe hacer y no estamos preparados todavía como, como humanidad, pero lo que vemos es que la tecnología ya se está aplicando en prácticamente todos los sitios, o a sea, los humanos todavía no, salvo este caso, porque plantea muchos eh, dilemas éticos y morales, pero evidentemente llegará. El, el impacto CRISPR ha sido muy fuerte, de hecho el, en el año 2020 eh, un par de científicas ganaron el premio Nobel de, de química gracias a sus avances sobre, sobre CRISPR, ¿no? que ellas eh, empujaron muchísimo este tipo de técnicas y, para llevarlas a un, a un nivel de industrialización y es la gran esperanza pues, para muchas cosas, con CRISPR se pueden combatir enfermedades, eh, se pueden mejorar especies, se están modificando eh, microorganismos para que nos generen componentes que hasta ahora se alimentan solo de, de animales y ahora van a poder salir de microorganismos, lo que no va a permitir fabricarlos a gran escala y, y, y no tener animales involucrados en, en todo esto. Y Betas a, a dónde llegamos. Yo sí que creo que en, en unos años acabaré, o décadas acabaremos llegando a que se van a modificar genéticamente a los humanos. Desde un punto de vista evolutivo tendría sentido. Lo que sí que es verdad que se van a plantear dilemas morales, ¿no? Como si, si va a ser accesible para todo el mundo o solo los más ricos van a poder editarse genéticamente. Y hasta qué punto cuando se hagan determinadas ediciones genéticas vamos a seguir siendo humanos o vamos a ser una, una especie distinta. Esto tiene el potencial de una película de ciencia ficción, tiene el potencial de cambiar absolutamente la humanidad del todo y bueno, pues tenemos que seguirlo de cerca a ver cómo, cómo va avanzando. Otra gran tendencia, otra gran tecnología es el metaverso, al final que ya hemos hablado de, de ello. Pero bueno, eh, para mí el metaverso tiene mucho sentido, Yo de hecho al final... Eh, yo que he vivido en internet prácticamente toda mi vida, tengo 42 años, pero desde que era un adolescente yo ya estoy conectado eh, a internet, he tenido más amigos en el mundo digital que en el mundo virtual, pues para, para mí es algo que, que ya no, no te pilla de, de lejos, ¿no? yo creo que, que es algo que está aquí. Las nuevas generaciones los ves, eh, por ejemplo, que juegan al Fortnite y otros juegos, tienen muchos amigos y se comunican mucho con sus amigos en eh, vía estos juegos, se conectan virtualmente para ellos, pues, se, se, por decirlo así, de, les da igual, ¿no?, que eh, tener un amigo al que ahí conozcan físicamente o no, porque el nivel de interacción que tienen a través de todos los canales digitales es, es muy fuerte. Están pasando cosas muy interesantes ya desde hace tiempo, por ejemplo, lo, el concierto de Travis Scott que hubo hace unos años en Fortnite, es un concierto que tuvo 200 millones de, de, de viewers en, en directo, es decir, al final están pasando cosas ya en distintos metaversos que tienen más alcance, más audiencia y más impacto que cosas que pasan en el mundo físico por la propia inercia de que, que tiene el mundo digital. ¿no? En lo digital puedes hacer desde cualquier sitio y en lo físico ya requiere eh, un desplazamiento. El movimiento de, de Facebook a convertirse en meta, pues también es un movimiento muy fuerte, ¿no? Que una de las empresas tecnológicas más fuertes del mundo diga que todo pasa por el metaverso, eh, tiene algo. Y lo que estamos viendo ya eh, a muchos niveles es cómo lo digital está teniendo un impacto en el mundo físico. Y eso que todavía lo digital, pues no tiene el nivel de inversión que va a tener el metaverso. Una cosa que... Que, que yo veo obvio, ¿no? Eh, por ejemplo, ya nos pasa que, que estamos muy acostumbrados a ver a la gente con filtros de Instagram o filtros de, de TikTok, ¿no? Y hay gente, por ejemplo, que se empieza pues a maquillar en el mundo real, pues como, como los filtros eh, de estas plataformas, es decir, el impacto de cómo se nos ve en el mundo virtual ya tiene un reflejo en el mundo físico, empiezan a salir productos en, en, en esta línea. Y vamos a ver muchísimo más. Eh, lo que está pasando también es que el balance del tiempo que pasamos en digital versus que pasamos haciendo cosas físicas va, va cambiando. El teletrabajo también está influyendo mucho en esto y eso que queda mucho, mucho por hacer, pero cada vez más, nuestra imagen virtual o nuestra imagen por internet va a tener una mayor relevancia porque nos vamos a pasar más tiempo trabajando de forma remota, nos vamos a pasar más tiempo hablando con amigos de forma eh, remota o digital, vamos a empezar a ir a conciertos que pasan muy chulos en, en, en, en mundos virtuales, en metaversos o lo que sea, por lo tanto poco a poco nuestro interés por, por nuestra figura digital, que esté en un avatar en tres dimensiones o en cualquier otra forma, va a cobrar más importancia que nuestra imagen física. Por eso a mí me tiene mucho sentido el que acabe habiendo pues, un cierto comercio ¿no? en, en, en estos metaversos, que no sé muy bien qué forma tendrán, pero sí que entiendo que en un momento determinado tengamos más interés en estar guapos en el metaverso y en tener productos exclusivos en el metaverso con, en forma de NFTs o vete tú a saber qué, que en el mundo físico. Yo creo que lo que no tenemos claro es qué forma va a tener el metaverso, tampoco creo que sea el metaverso de meta el que, el que vaya a triunfar, no sabemos, pero sí que en una, dos o tres décadas nuestro yo virtual va a tener pues, mucha más importancia o va a ser tan relevante como nuestro yo físico desde el punto de vista de nuestras actividades económicas, profesionales y sociales y eso va a desembocar en, en un montón pues, de, de, de nuevos productos, de nuevas tendencias o lo que sea. Parte, Claro, el, el tener un avatar virtual eh, nos permite, desde un punto de vista estético, de moda y de muchos sectores, hacer cosas muy distintas, ¿no? Van a surgir nuevos productos, a eh, lo mejor vamos a tener una estética pues, más recargada, vete a saber, pero ya no tienes la limitación de lo físico y de nuestra piel y de nuestra cara, sino que ya empiezas a estar en un mundo totalmente inventado, pues donde los avatares van a poder ser todo lo creativos que, que queramos y muy seguramente esto va a tener muchísimo recorrido. Sea como sea, yo creo que eso, eh uno o dos décadas vamos a estar ya en el, en el metaverso y eso va a tener unos impactos en, las, en nuestra sociedad bastante fuertes. Otra gran tendencia, que, que, que no es tanto una tecnología en sí misma, no pero un, pues un concurso, una serie de tecnologías, una serie de cosas que están ocurriendo, que nos llevan a que cada vez más viviremos más tiempo y más sanos. Ya se está hablando de que en poco tiempo vamos a tener una esperanza de vida de, de unos 115 años, es decir, vamos a seguir aumentando esta esperanza de vida, eh, lo cual nos va a llevar a cuestiones muy interesantes a todos los niveles. Por, por un lado es hasta qué edad tenemos que trabajar, porque evidentemente si, si vamos a ir hasta los 115 años, pues ya esto de jubilarse a los 65 y, y estar viviendo otros 50 años es demasiado, no lo vamos a poder sostener. Muy seguramente todo el tema de las pensiones va a cambiar. Eh, también el, se habla mucho, ¿no? muchas veces, de, de, de atacar desde un punto de vista consumo a las nuevas generaciones, que son los mercados del futuro, pero pensar que cada vez más el mercado del futuro son las personas mayores, porque como van a vivir más, eh, pues cada vez va a haber más. Vamos a estar en una sociedad y en un mundo donde va a haber miles de millones de personas eh, mayores, versus pues, son las dimensiones más o menos iguales de, de gente joven, incluso eh, menores. Por lo tanto. Eh, y aparte estas generaciones más mayores, pues muy seguramente acumulen gran parte de la riqueza porque son los que han estado muchos años trabajando. Por lo tanto, yo creo que esto va a ser un, un cambio muy fuerte a nivel de, de consumo. Y también, evidentemente, a niveles de necesidades humanas, pues cada vez más tendremos temas de, de cuidados, por ejemplo, en, en España ya tenemos algunas startups como Rosita Longevity que, que, que trabajan en fomentar a los hábitos de vida saludables, un poco de ejercicio, un poco de deporte a los mayores para poder llegar a determinadas edades con... Pues, pues con mejor forma, cada vez más, eh, somos todos más conscientes de la alimentación, eh, de determinado tipo de, pues de dietas, de restricciones, de ayunos intermitentes, es decir, cada vez nos importa más porque claro, hace unas décadas pues nuestra esperanza de vida era corta, por lo tanto al final cuando tenías 40 pues ya te dedicabas a la mala vida porque ya solo te quedaba a disfrutar. Pero sin embargo cuando estás a los 40 sabes que como poco estás a mitad de tu vida, quedan muchísimos años, por lo tanto tienes que llegar eh, mucho mejor. A todo esto, eh, en paralelo, eh, empezamos a entender mucho mejor cómo le, la naturaleza tiene cosas que viven mucho. Por ejemplo, hace poco se descifraba el genoma de, de la medusa inmortal, que nos puede ayudar a entender las claves del, del envejecimiento. Esto pasa a un equipo de investigador de la Universidad de Oviedo eh, y tiene mucho que ver con lo que se está descubriendo con la pl plasticidad biológica. Eh, y queda mucho por resolver. ¿no? Las próximas eh, Hay muchos equipos de, de investigación trabajando en este tipo de cosas, sin comprender pues, cómo algunos animales, cómo, cómo algunas criaturas viven más, incluso en cómo en algunas regiones del mundo la esperanza de vida es mayor que, que en otras. Y esto nos está permitiendo entender cada vez mejor cuáles son las claves para que podamos eh, vivir más. Y esto lo ligo también incluso un poco con, con lo que hacíamos de la ingeniería genética y muy seguramente podremos en algún punto empezar a modificar el genoma humano para, para que vivamos más. Y yo no sé si llegaremos a ser inmortales, no, si llegamos algún día no lo vamos a ver nuestra generación, pero como poco va a cambiar, eh, si somos capaces de vivir 200, 300, 400 años, va a cambiar drásticamente eh, nuestra sociedad a, a muchísimos niveles. Y por último, algo que hasta hace poco era ciencia ficción, pero cada vez yo me lo creo más, es el transhumanismo, ¿no? El, el, el, Cómo, cómo modificamos al ser humano o cómo el ser humano está empezando a ser modificado con, con tecnología eh, y mejorando sus capacidades. Ya tenemos desde hace tiempo al primer cyborg del, del mundo, que es un... Pues, eh, un artista que tenía problemas para ver los colores era daltónico y se, se conectó pues, como una camarita en su cabeza, iba por el mundo con una camarita en su cabeza y esa cámara le ayuda a, a, a visualizar los colores no y transforma los colores en determinados impulsos y eso le permite a él entender pues, bueno, el mundo en el, que, en el que se rodea. Esto es un poquito a ciencia ficción, pero claro, la tecnología ya está ahí. En paralelo, en los últimos años pues estamos viendo movimientos como el de Neuralink, ¿no? la empresa de, de Elon Musk, que... Que, que ya está trabajando mucho en las interfaces o sea, cerebro-ordenador, ¿no? donde al final podamos leer impulsos cerebrales incluso escribir, ¿no? incluso comunicarnos con, con el cerebro. Esto tiene aplicaciones pues, a nivel de salud muy importantes, por mejorar la vista, mejorar la audición y demás, pero claro, una vez eh, seamos capaces de, de, pues, como de, de, de desentrañar en la complejidad de la interacción con el cerebro, se nos abre un mundo enorme, porque claro, Podemos aumentar las capacidades humanas, ¿no? Eh, a lo mejor se empieza haciendo algo para que escuches un poquito mejor porque tienes un problema auditivo, pero a lo mejor el día de mañana vas a poder tener un implante que te ayude a escuchar 100 veces mejor que un humano medio o ver 100 veces mejor que, que un hombre, o sea, que una persona, o ser capaz de procesar algún tipo de información de forma mucho más rápida. En su día también salieron las Google Glasses. Ahora la gente de Meta con Rayban ha sacado algo parecido. Eh, hay distintos, creo que Google vuelve a sacar la, las Google Glasses mejoradas. En, en, en toda esta intersección con la realidad virtual empieza a haber ya cada vez más eh, el movimiento de que va a acabar habiendo alguna serie de dispositivos que vamos a llevar nosotros encima, pues como gafas o este tipo que nos van a aumentar ¿no? la, la realidad que vemos, nos van a dar eh, mayores capacidades claro y esto nos lleva a pensar en, en muchísimas cosas ¿no? es decir ¿cómo va a cambiar el ser humano cuando podamos mejorar sus capacidades con, con tecnología? que está aquí ¿no? que eh, cuando llevemos unas gafas pues que nos pongan a nuestro alcance información de cualquier tipo en cualquier momento que nos permita responder preguntas que casi ni nos hemos hecho ¿cómo, cómo vamos a hacer cuando ampliemos nuestras capacidades cognitivas? Vemos un futuro, pues a lo mejor aquí sí que más en 3, 4, 5 décadas donde llevaremos conectado muy seguramente nuestra cabeza a algún tipo de dispositivo que nos va a hacer pues, pues más capaces. Y para mí tiene un impacto parcial que pueda tener la ingeniería genética. Algún día eh, estas capacidades serán tan fuertes que muy seguramente desde un punto de vista evolutivo nos convirtamos en otra especie. Y eso bueno tiene, tiene muchísimas implicaciones no de, de, esta nueva especie pues se acabará con, con, con la antigua que somos nosotros eh, o, o vete tú a saber. Eh, se generan cosas muy, muy interesantes. Sea como sea, esto evidentemente va a tener un impacto en, en la humanidad y también va a tener un impacto en todos nuestros negocios. Tenemos que estar, eh, yo creo, un poquito al loro de, de todo este tipo de cosas porque según vaya habiendo grandes avances que están pasando cada, cada pocos años, pues eh, se van a transformar industrias enteras. Eh, poco más. Eh, os dejo aquí pensando en todo este tipo de cosas, contarme y responderme en comentarios o me escribís lo que queráis a ver qué os han parecido estas tecnologías y sobre todo si hay alguna otra tecnología que os parezca eh, relevante. Si os ha molado y os molan este tipo de cosas, también os recomiendo... Eh, un libro y audiolibro que, que he publicado hace poquito, que son Futuros posibles volumen 1, es un libro de relatos con autores de, de España y Latinoamérica, los que profundizan eh, en... en el impacto de distintas tecnologías o distintas cosas del futuro, cosas como si nos podremos enamorar de una inteligencia artificial. ¿Qué pasará cuando una inteligencia artificial tenga que decir si un, una persona vive o no? ¿Vale? Pues es, es un, una recopilación de relatos que, que he hecho hace, hace relativamente poco en un certamen literario donde buscaba justamente recopilar los mejores relatos que exploren este tipo de cuestiones. Lo podéis encontrar en, en Amazon, tanto en eh, tapadura como en ebook si buscáis futuros posibles y también en audiolibro que hemos preparado un audiolibro con, pues, con una edición muy chula eh, con una locutora genial como Solga Paraíso y para encontrarlo lo tenéis en Mambler pero podéis ir a p-h.es barra futuros p-h de Product Hackers p-h.es barra futuros y ahí tenéis futuros posibles ya sabéis tanto en tapadura en ebook o en audiolibro, para los que os guste explorar en todo esto. Espero que os haya gustado este especial, ya me diréis si os apetece que haga más cosas de este tipo a mí me gusta rajar, pero a veces no sé si soy un pesado o aporto valor. Hasta la próxima semana y un fuerte abrazo.